Y ahora vamos a ver la silla del kawaii Vale, eh, me han dicho que este año han ha cambiado los materiales, ¿verdad? Sí, este año los materiales de Hané son de materiales reutilizados Y luego el tema de capotas viene con protección 50 solar eh, Cortavientos y protección de lluvia también llevaría ¿Lleva también la ventilación como llevaba el año pasado? Sí, este año la capota lleva la ventilación de rejilla, para que ventiles muchísimo mejor que antes y también todo el tema de tejidos y demás lo que es capotas, se pueden desenfundar para lavar todo veo que también lleva colchoneta este año la colchoneta también se puede la lleva incluida en, la, en lo que es la silla y también se puede quitar para lavar luego el tema de posiciones y demás sigue siendo como la del año pasado que va con cinta de esta manera nos podemos, podemos poner la posición que realmente queramos. Con una subimos y con la otra bajamos. Lleva también un bolsillo por aquí detrás. Y otra cosa reposapiés es regulable también. Lleva dos botones aquí delante y lo podemos bajar y lo podemos regular como, como queramos. Luego el tema de cinturón, cinco puntos y con barrera. Y así reversible. si, sí, la silla la podemos poner mirando para adentro o para afuera que de esta manera es como plegaría la consilla. bajaríamos el manillar que de hecho el manillar es un manillar telescópico que lo podemos poner en la altura que, que queramos yo lo bloqueo y de ahí se bloquearía y luego para plegar, veamos de aquí lo dañamos así. Vaya, veo que se queda bastante pequeño. Sí, se queda muy bien, aparte los pies también se pueden bajar para que quede un pelín más pequeño ¿Y podríamos quitar las ruedas? Las ruedas también se pueden quitar. Llevan un botón aquí y podemos sacar las ruedas. Que de hecho las ruedas, los materiales, sabemos que las cuatro son de hidro PV y los diámetros serían de 29 centímetros la trasera y de 19,5 la delantera, que podríamos quitar las cuatro. Y ahora en abrirnos os enseñamos porque la delantera se podría fijar por si fuerais por arena, grava, doquín, para que el carro no vaya dando mucho, mucho tumbos. Vamos a decir que se ahora y lo vemos también Sería desde delante Aquí lleva unos botoncitos que se pulsan y bajaría el bloqueador Entonces ya podríamos fijar las ruedas para que no giren. Luego para desbloquearlas simplemente el bloqueador y ya está si la tuviese que quitar aquí lleva un botoncito que se el que pulsamos y ese sería el que saca la rueda luego el tema de peso y demás serían eh, 7 kg 800 kilos el chasis y la marca son 3 kg por lo que se queda un carro bastante ligero y como sacaríamos la silla del chasis lleva dos dos palancas aquí, en gris, no sé si se aprecia y las sacaríamos directamente y para poner, encaramos y ya está luego tema de lo que aguanta, de peso y todo el carro está homologado con silla hasta 15 kilos pero bueno, sabéis que lo podéis llevar hasta los 3 años y medio, cuatro que es más o menos hasta el tiempo que se puede usar el carrito luego la cesta tendría un aguante de 4 kilos o 18 litros, más o menos de capacidad también comentaros el freno, que sería el bloqueo central que sería, se pone en rojo para que sepamos que está bien puesto entonces ya el carro estaría frenado Luego simplemente subimos para arriba y desbloqueamos Luego lo que sí que han cambiado este año es el bolso, ¿verdad? Sí, lo tenemos por aquí también para que lo vean Este año el bolso la verdad es que es bastante más grande que el antiguo Tiene un bolsillo por fuera Luego, dos laterales para el tema de biberones, botellas y demás. Y una cosa muy importante es que este año va con cremallera. No sé si sabéis cómo era antiguo, pero era con solapa. Entonces este año es mucho más cómodo, con bastante más capacidad. Y luego también te viene con, la, con el asa para colgártelo de, de bandoleras. O con los velcros para engancharlo del chasis. Y ya para plegar también el carro, no sé si os lo hemos comentado, pero que no, lo podéis plegar también. Y vamos a enseñar cómo quedaría el sistema sería el mismo abriríamos los bloqueadores bajamos el manillar para que se quede más pequeño y ya aquí sería girar y luego levantamos a un bocadillo bajamos el manillar y recogemos el asita si metéis las ruedas para adentro se queda bastante más pequeño y luego ya para abrirlo simplemente desplegamos y levantamos el manillar y ya lo ponemos en la altura donde lo llevemos cómodo. Aquí lleva un asa, que mucha gente también nos lo pregunta, que esto es para cuando lo plegamos, se sujeta a la parte frontal del chasis para que no se abra. Pero sí que es verdad que casi nadie lo usa porque es un carro que no tiende a abrirse. Entonces no suele ser muy necesario. Y bueno, si queréis verlo, lo tenemos ya aquí en Tienda Física, o sea que os podéis pasar cuando queráis sin ningún tipo de problema. Muchas gracias a todos. Adiós. Esa piel, ¿no? Sí. no, no, no, no, bien, no, no, no, te